Dos autos parten simultáneamente desde una ciudad A hacia una ciudad B con velocidades de 64 km por hora y 80 km por hora respectivamente y uno llega 30 minutos antes que el otro. ¿Qué distancia hay entre A y B? Llamaremos auto 1 al que viaja con una velocidad de 80 km por hora y auto 2 al que viaja con 64 kilómetros por hora. Es obvio que el auto 1, al viajar con mayor velocidad, adelanta al auto 2 y termina llegando primero a la ciudad B. De acuerdo al enunciado del problema, cada auto viaja con una velocidad constante, y para ser más fácil la solución, vamos a suponer que su trayectoria es una línea recta con lo cual tendríamos dos movimientos rectilíneos uniformes. Supongamos que el auto 1 utiliza un tiempo T1 sub para llegar a la ciudad B. Si nos detenemos justo en el instante en que este auto llega a la ciudad B, sabemos que ese también será el tiempo que lleva viajando el auto 2, aunque se encuentre aún en carretera. A partir de este instante, el tiempo... T2 del auto 2 empezará a sumar minutos con respecto al tiempo del auto 1 y según el problema habrán pasado 30 minutos cuando este segundo auto arribe a la ciudad B. Finalmente, tomemos como sistema de referencia el eje X con origen en la ciudad A y llamemos X al valor de la posición que coincide en la ciudad B. Con esta información clave, estamos en condiciones de resolver este problema. Para empezar con la solución, escribamos los 30 minutos del tiempo 2 en horas. Sabemos que 30 minutos es media hora, o 0.5 horas. Y entonces el tiempo T2 sub será igual a T1 sub más 0.5 horas. Ahora calculemos la posición X de acuerdo al auto 1. Esta posición para este auto se calcularía como velocidad 1 por tiempo 1. Y X será igual a la velocidad 1, que son 80 km por hora, a 80 km. Por el tiempo 1, que por ahora desconocemos, lo dejamos escrito y llamemos a esta ecuación la ecuación 1. De la misma forma, calculemos esta posición para el auto 2. Entonces, para el auto 2 será X igual a velocidad 2 por tiempo 2. X será igual a velocidad 2, que vale 64 km por hora. Escribimos 64 por el tiempo 2, que también desconocemos. Que lo podemos escribir como tiempo 1 más 0.5 horas. Hagamos eh, operaciones. X será igual a 64 por tiempo 1 más 64 por 0.5 que es igual a 32. Y a esta llamémosla la ecuación 2. De las ecuaciones 1 y 2 podemos eh, calcular el tiempo 1 teniendo en cuenta que es la misma posición, entonces concluimos que 80T1, que es la posición X para el auto 1, es igual a 64T1 más 32, que es la posición del auto 2, y ahora despejemos el tiempo 1, 80, pasamos a restar 64T1 menos 64T1, será igual a 32. 80 menos 64 es igual a 16, T1, y esto es igual a 32. Por lo tanto, el tiempo 1 será igual a 32, dividido entre 16. El tiempo del auto 1, cuando llega a la ciudad B, es de 2 horas, 32 entre 16, 2. Y con esta información, con este tiempo, podemos determinar entonces el valor de la posición X, basándonos en el auto 1, porque es su tiempo el que hemos encontrado. La posición X será igual a 80 kilómetros por hora por 2 horas. Por lo tanto. La posición X es igual, cancelamos horas, 80 por 2, 160 kilómetros. Entonces hemos encontrado que la posición con referencia al eje X que hemos establecido de la ciudad B es de 160 kilómetros. Como la posición de la ciudad A era de 0 kilómetros concluimos que la distancia entre A y B es de 160 kilómetros.